Shiny Car TV está presente en Toyota Panamericana en el área de servicios y en este caso estoy con Claudio, que es el dueño de la firma Cooperfield. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo andas, Marco? Bienvenido nuevamente acá Bienvenido, en Toyota ¿no? Panamericana. Placer. Bueno, que el placer en realidad es a pedido de fanático, siempre está buscando aprendizaje, ¿no? Y mucho. Sí. Ahora, ahora es como que va mutando y hoy está mucho la modalidad del servicio. Eh, tenemos en el programa muchos fanáticos que tienen talleres de pintura, ¿no? Y mucha gente. Y también fanáticos de los coches cero kilómetro que lo quieren mantener. Ahora. Hoy hablemos un poco de cómo sería el mantenimiento del ¿no? área de servicio en una cabina de pintura, por ejemplo. Bien, bien, perfecto. Bueno, llegaron muchas preguntas al respecto, sobre la última nota, de cuál es el mantenimiento correcto de una cabina de pintura. Como todos sabemos, las cabinas de pintura viene a ser el quirófano, ¿sí? digamos, del taller. O sea, como primer medida, lo más importante es mantenerla siempre limpia y hacer el mantenimiento correcto de los filtros. O sea, ¿qué quiere bien. decir esto? El cambio de filtros. Perfecto. Y lo, lo principal es... Que siempre nos preguntan es, ¿cada cuánto tengo que cambiar el filtro? Bueno, lo primero es que no hay nada estándar en esto. Es decir, no es a tal fecha y punto. Sino que tiene que ver con el uso que tiene la cabina. Cuanto mayor es el uso, mayor rotación va a tener el filtro. ¿Hay un aproximado? Sí. Por ejemplo, el, el filtro que más desgaste sufre es el filtro de piso que es el filtro que es, es el filtro ambiental muchas veces le decimos porque sí. es el que el retenedor de pintura es decir todo cuando uno sopletea sí. digamos ahí se genera un un overspray entonces toda esa pintura va a parar al filtro de piso Perfecto. digamos previo a la salida del aire al exterior entonces sí. ese es el filtro que mayor rotación tiene qué promedio tiene de cambio en algunos talleres con mucho flujo de trabajo una vez al mes y en otros talleres puede llegar a durar hasta tres meses se puede ¿El, el tallerista, el pintor, el pintor, puede determinar, por ejemplo, en base a si la puerta se... Viste que las puertas es como... Exacto. Bueno, eso es lo primero que notan. Ah. Digamos, cuando el filtro de piso, el retenedor de pintura está ya muy saturado, lo primero que nota el pintor es que le cuesta mucho cerrar la puerta o incluso en algunos casos ya más extremos, clientes que hemos tenido que abre que, para que, afuera eh, exactamente sí. cuando ponen en marcha la cabina está la presión que se genera porque la cabina está presurizada sí. entonces la único el único punto de fuga que tiene la cabina es la puerta digamos de acceso entonces muchas veces la ponen en marcha y se abre la puerta no es nada grave simplemente que lo que estamos generando ahí es digamos una descompensación en lo que es la presión y el flujo de aire en la cabina Claudio, si algún tallerista, en este caso especialista en chave y pintura, quiere consultarte por servicio de mantenimiento o, o ver el tema de los productos, ¿cómo hacen para ubicarte? Bueno, nos pueden ubicar en, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram o YouTube también, eh, o en nuestra página web, que seguro acá abajo, como detalle? siempre les digo, figura, sí. eh, hago el pase mágico y aparece, eh, incluso tiene ahí distintas vías de contacto y dejan el teléfono y un asesor se comunica inmediatamente y les da... O sea, un poco la idea es asesorarlos para que puedan tener la cabina y sacarle el jugo de... como cabina de pintura. Y no estar haciendo retrabajos o, o haciendo trabajos de pulido, de más para sí. eliminar, digamos, lo que son basuras. Bueno, creo que gracias como siempre para aportar acá en el programa un granito de arena. Exacto. Así la gente aprende, ¿eh? Perfecto. Gracias a ustedes. Bueno, con Claudio, acá desde Toyota Panamericana, en el área de servicio, te decimos que te quedes. Porque obviamente si te encanta cuidar tu auto, falta ver mucho más Shiny Carter.